¡Escarra! ¿Qué sí, pasa? Salta esta izquierda mía. ¿Qué pasa, Bueno. Me vienen todos, ¿eh? Sí, sí, perfecto. ¿Vamos a subir, tío? ¿Vamos a subir, tío? Vive en el mundo de sus cuatro gráficas, mirando Bitcoin y otro. Rush to the safe zone. uno, dos, atrás de la casa. Corre! A corre. si a no se me sube a 400 de pin esto a ver, habría que matar a esto y cruzar a comprar. ¿eh? Tienes una alfada me han matado a otro. Te puedo dar re, te puedo dar re. No. Abajo. Atrás hay uno. Sí, lo craqué al otro. ¿Estás subiendo? Este tira por el Que oh, bueno. se muere el. LOL, bro, lo que me acabo de hacer. Gente debajo mío. Van de pillar arma. Sí, lo veo. A... Ha dos. <risa> <risa> Purecillo, tú los tres, dos. Ha uno? conservas no no aguado. Gente por acá. Mucha gente arriba. ¿Qué hago con? ¿Con cómo pusheas? Tú, solo en el sniper a ver si tengo alguno. Joder. Es que no me sé, no me sé. Está tu. Compañero ese. Está enrateado a ah, que me dio asistencia. Aprende a jugar, Espera ¡Requetona! Le echamos un pinturillo, qué, chaval? Yo sí, bro. Si entra mucha gente, sí. Ah. Tengo mucha gente aquí. Pero... Vamos, Shanti, oh. vamos. Aquí. Van a encerrar aquí dentro literal Voy contigo, papel. Abajo. Arriba, arriba, papel, techo, techo. Dos, dos techos. Blanco. Todo arriba? ¿Hay okay, aquí out. dentro? No! ¡Cura, cura! cura Tienes en el techo, por Sigue en el techo. Uno en el loadout. Está pegando a la izquierda, eh. Uno arriba y otro abajo Dos ir. Tienes que ir. Tienes no Entonces, es que ahora? Me veo con la gente, tío. Perfecto, gente es maravilla. Gente abajo derecha en. Control, como se llama eso. Vale. Aquí tengo a Estoy ¿no? Okay, ¿Cómo coño? ¿Me está disparando si no me está viendo? Me metido al mismo, pobrecillo. Me ha dado si Me dado una Me Me ¿Se con el Eli? No, no. No. A el muro? ¿Muerto? Bueno. <risa> <risa> <Trabajo> de, <¿es? risa> Te a Ey, lo Eres un basura, hermano. ¿No sabes cuál es ¿Eres un basura, <risa> Eres un basura o algo de eso. Gente en torre, sí, voy a cubrirle. Crack, tío. Eres un basura. Tengo uno, va. Ya no estaba. Mm. Oh. <risa> no lo había escuchado, ¿no? No, no Ese no. Ha dicho: métete la puta en cometa, por. Y ahí se ha quedado. <risa> <risa> Queda ese team y el de la izquierda Yo voy por el de la fue derecha ¿Han faltado todos, tú? ¿Vienen todos, eh, Edu? Sí, sí, coge Aquí hay uno No puedo subir, tío Aquí hay otro Hostias Creo que hay una... Tío! Arriba del todo What? Sí, es el que está matando arriba? Y otro Acá abajo Gulag, no, eh, atrás, dos Vale, uno. Eh, me vale me da dinero, que da dinero. No, porque quiero res, Me da dinero. Uay, bro, no res. Me da dinero. Me da dinero. Me quiero Me da dinero. Me da Me da Me pongo nervioso hay una aquí atrás, ¿eh? sí. Izquierda, está ahí, Aquí arriba. Vale, vamos. Te juro que me no ha parecido verlo aquí. <risa> me la llevo yo. ¿Están los de arriba? Sí. Joder, qué mal, tío. Pero que hay que ir, ahí, cabrón. Se hay aquí 200 armas. Están aquí, tío. ¿Qué quiere ir por las escopetas? Está adelante? ¿Tiene el muro? Adelante. No lo veo. Ya ahora sí. <risa> ¡Puto manco! Uy, papel, uy, papel. Oh, eh, no tranqui, ah, tranqui, tranqui, no pasa nada. El otro estaba ahí también, ¿no? Sí, estoy... Creo que se está conmigo, bro. tocando. Aquí con... está. Toco... Vale. Here. No no pito... Pito... Es que no has visto el resto de la partida, tío. Dale, te mueres cuando fire tiro. Mátalo con cuchillo, papel. Con cuchillo. 20 kills! ¡Oh! 21 y 19, Not Bad, not bad. ¿Y yo qué? ¿Eh? Porque nada, no, no has podido pillar escopeta bien, tío Edu, eres malísimo, coño Te ¿No recordé que es el 19 Pobrecillo Pobrecillo Audio, audio, audio Audio, audio, audio, audio, audio. <risa> La fue La fue